Hola, bienvenidos. Esta es la asignatura de Derechos Reales. ¿Los padres pueden interponer una demanda de desalojo por ocupación precaria contra sus hijos? Teniendo en cuenta que los hijos son mayores de edad, que no se encuentran en un estado de necesidad, que tienen su propia familia y más aún que no pagan renta alguna y teniendo en cuenta que los padres como propietarios son dos ancianos que requieren recuperar su inmueble y poder arrendarlo y con ello costear la alimentación y medicamentos pues los hijos no proveen nada para cubrir sus necesidades te invito a llevar la asignatura de derechos reales en la que aprenderás que el desalojo es una acción judicial que tiene por objeto recuperar la posesión de un bien inmueble y que el efecto de este proceso es que a través de una sentencia judicial el juez va a conminar a quien viene ocupando que desocupe o entregue el mismo. Los derechos reales son importantes ya que permiten saber qué poder jurídico puede un sujeto de derecho ejercer eh, sobre un bien mueble o inmueble, otorgando con ello seguridad jurídica ante cualquier tercero cuando sea despojado. Esta asignatura se enfoca en analizar cada uno de ellos a fin de interpretar adecuadamente los casos que se presentan en la realidad social. Soy Yulisa Lindaura Benavides Cabrera, abogada de profesión, doctora en Derecho por la Universidad César Vallejo y magíster en Docencia Universitaria y Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Secretaria Académica de la Facultad de Derecho de la UCB-C de Lima Este, Asesora Legal Externa en el Área de Derecho Civil de Personas Naturales y Jurídicas. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender a conocer los derechos reales previstos en el Código Civil Peruano. Bienvenidos.